a que los combates siguen en curso en toda la ciudad. Al mismo tiempo, al, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan transfiriendo refuerzos desde la parte occidental de Arteomox y no abandonan sus posiciones sin luchar y aún siguen resistiendo porque en algunos puntos han llegado también eh, equipos occidentales para poder eh,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 Estas son las noticias más importantes del momento.